se cuenta que no solamente con Eliyahu Anabí hablaba y se comunicaba Rabbi Yoshua ben Levi de entre los personajes que no son estrictamente de este mundo. Y aunque era un amigo de él, que murió después que él, Rabbi O'Hanan, el que no solo se comunicaba, sino que tenía por amigo nada menos que al Ahamabet, al ángel de la muerte, Rabbi Oshua Lady y amigos que se visitaban y conversaban acerca de las cosas y demás. El ángel de la muerte, cuando no estaba ocupado en llevarse a nadie, venía y conversaba con Rabí Lady Y no al nivel de amistad que tenía con Rabí Lady, que eran eventualmente los mejores amigos, pero el ángel de la muerte tenía trato también con Rabbi Oshua Lady Y no era el único ángel que tenía trato con Rabbi Oshua Lady. Te que un día del Tribunal de Lo Alto le dijeron al Ángel de la Muerte, ve y dile a Rabbi Joshua Ben que es tiempo de venirse para acá, que se terminó allí su aventura, pero dile que antes de despedirse de la vida del mundo ese, puede hacerte un pedido y cúmpleselo. Viene el Ángel de la Muerte y dice, Shalom, Rabbi Joshua. Tenemos que prepararnos, ya está, finito, se terminó esta historia. Pero puedes pedir algo. Ben Levy dice, bueno, hagamos una cosa, no quiero irme así de repente. Antes de irme de acá, antes de que me mates, quiero que me lleves a conocer cuál va a ser mi lugar en el Gan Eden, en el Jardín del Edén. O sea, así vivo como estoy. Llévame a ver mi lugar en el Gan Eden, para que pueda prepararme, a ver al lado de quién me toca, qué clase de sillón, en qué orientación estoy. El ángel de la muerte, somos amigos. Este, le dice que sí, todo esto está en la quemará. Eh, que está en la quemará no quiere decir verdad histórica en el modo en que nosotros entendemos o que nos enseñaron a entender de verdad histórica sino que tiene que ver con vidas de las almas, y en ese sentido sí puede ser considerado verdad histórica, porque si vamos lo suficientemente profundo a la postre, todos podemos, lo vamos a llamar distinto, porque vivimos ahora y no hace 1700 años, y hablamos los idiomas que hablamos y demás, pero todos podemos experimentar cosas así, eh, o no exactamente así, pero ese tipo de lectura, ese tipo de mundos que se entremezclan, ¿quién soy, el de este o el de aquel? El caso es que el ángel de la muerte tenía instrucciones de hacer, de cumplir el pedido que le haga nuestro querido amigo Rabi y entonces lo lleva. Rabi se monta sobre el ángel de la muerte y de repente se da cuenta y le dice no, no, no, espera un segundo, tú tienes ahí tu cuchillo con el que matas a la gente que te lleva, dámelo, me da mucho miedo que vayas con ese cuchillo y que... Yo voy muy contento a ver mi lugar en el Ganeden y tú aprovechas y me matas. No, dame ese cuchillo. El ángel de la muerte que sí, que no, que no, que sí, al final es Rabiosuab suave lady El ángel de la muerte le entrega su cuchillo y Rabiosuab en lady se lo guarda en custodia. Y entonces van, imaginémonos por dónde, porque está un ángel llevando a un hombre con cuerpo, a conocer su lugar en el Gan Eden y todo esto es muy pero muy pero muy maravilloso porque nos da, nos da un entorno conceptual en que podemos mezclar esas realidades como están mezcladas en realidad como estamentos que son nuestra conciencia y entonces llegan frente a un muro un muro que es más alto que Rabio Suave en Ley y el ángel de la muerte le dice del otro lado de ese muro está el Gan Eden y ahí apenas se pasa, este lugar. Le dicen, no, no, no, no, no. yo quiero verlo, le dice Rabbi Suave en Entonces cuenta la Gemara que discuten acerca de cómo va a hacer para verlo y al final Ravio Suave en convence al ángel de la muerte de que se hinque en cuatro patas para que él pueda treparse sobre la espalda del ángel de la muerte y ver por arriba del muro su lugar en el Gana Y efectivamente... El ángel de la muerte se pone en cuatro patas, Rabioshua Lady, se trepa sobre él, se agarra de arriba del todo del muro, y como decían los libros que leíamos de niños, ni corto ni perezoso, pega un salto y cae del otro lado, con cuerpo y todo. El ángel de la muerte atina a pegar un salto, se da cuenta y lo toma del extremo de su saco, de su glimá, no me acuerdo cómo se dice, de su túnica. De su túnica como de mago, su túnica de sabio. Lo toma del extremo de su túnica y le dice: Ven aquí de vuelta, tú no puedes sentar con cuerpo ahí. <coughs> Rabbi suave, ben desde adentro del Gran Eden, con cuerpo y todo, le dice al ángel de la muerte: Juro solemnemente que jamás voy a volver a salir de aquí. El ángel de la muerte no sabe qué hacer, su algoritmo no está preparado para esto. De modo que va y le consulta al gran jefe. Y el gran jefe, a Kadosh le dice así. Mira, Rabi Yoshua acaba de hacer un juramento. Hagamos lo siguiente. Fíjate, si a lo largo de toda su vida, alguna vez, hizo un juramento, una promesa, o asumió un compromiso, y no lo cumplió, o se desdijo después, se puede decir ahora también, llévatelo, lo expulsamos de aquí, y después vemos cómo seguimos. Pero si nunca en su vida faltó a su palabra, el Tribunal Supremo no lo va a hacer faltar a su palabra ahora. Y por supuesto el Ángel de la Muerte revisó los archivos y descubrió que Jamás en su vida Rabbi Yoshua Ben Leiby había faltado a su palabra. Él se fue y le dijo, tú ganas, pero devuélveme mi cuchillo. Y Rabi Ben Leiby le dice, no, no te devuelvo nada tu cuchillo. Rabbi Yoshua Ben Leiby estaba intentando forzar la geula, estaba intentando forzar que se termine la mortandad en el mundo y que la gente toda perciba la fuerza del milagro y que entonces la eulá se produzca sí o sí de repente. ¿Y cómo hizo lo que hizo? Yo tengo una respuesta, tengo un principio de respuesta, que es mío. Pero me parece que es fundamental. Nosotros hablamos siempre de hacer regir las leyes de, la, de los cielos sobre la tierra. Es lo que hace Raby Ben Lady cuando va a abrazar a esos que. Otros grandes sabios ni siquiera se ponen en el camino del viento que pasó cerca de ellos. Y va y los abraza y les da de comer, y les enseña Torá, y está sano. Y eso es magnífico. Él está desde las leyes de los cielos, desafiando las leyes de la tierra. Está espiritualizando, convirtiendo en celestial su vida terrena. Si él convierte en celestial su vida terrena, bien puede tratar como sustancia espiritual a su propio cuerpo, bien puede llevarse y convertir en sustancia espiritual su sustancia física. Y por eso es que puede pegar un salto por arriba del muro, imagínense el dibujo, es maravilloso. Pegar un salto por arriba del muro parado a las ancas sobre la espalda de un ángel, para entrar en una realidad que es toda ella espiritual, y él con cuerpo y todo. Y cuando entra allí, después de entregarle, el, ah no, perdón, y le dice que no le quiere dar el cuchillo nada, pero entonces suena una voz, en hebreo se dice una bat col cuando suena una voz que es el creador mismo hablando, se dice que es una bat call, una hija de voz porque no es concebible que nosotros escuchemos la voz del creador como si fuera. Es una hija de la voz del creador, un derivado de la voz del creador que le dijo Yoshua, dale su cuchillo porque las criaturas, la gente necesitan de ese cuchillo. Tiene que seguir habiendo muerte en el mundo. El mundo no está preparado todavía para que no. Ensel le devolvió el cuchillo y en el momento de darse vuelta se encontró cara a cara con Rabishimón Bariohai, que ya estaba en el Ganeben hace mucho tiempo. Y ahí la Gemara dice algo muy loco y muy interesante, porque se sigue mezclando lo espiritual con lo material y tenemos que entender de qué manera todo se representa con todo, es una realidad líquida, es una realidad fluida, entre, en, entre lo entendible espiritualmente y lo entendible físicamente. Porque dice la Gemara ahí, y de vuelta, el que lo quiera buscar está en Sanedrín 98, de la camarada página A. Dice la camarada que lo vio Simón Bariojai, que estaba sentado sobre 13 sillones de oro. Y uno dice, claro, si yo quiero entender esto literalmente, me vuelvo loco. pues primero estoy en un mundo espiritual donde está el oro. Y, y si hay alguien que está sentado sobre sillones, ¿Cómo hace alguien para estar sentado sobre 13 sillones? Eh, Tendrían que ser 13 instancias de ese alguien. O 13 instancias de un único sillón. Y, y no vamos a entrar en eso ahora porque hay infinidad de secretos, hay un túnel de secretos para abajo. Porque son justo 13 y 13 es uno, como sabemos. Es la completitud más absoluta y todo lo demás. Pero eso es lo que se encuentra. Y voy a completar esta, esta anécdota, es mucho más larga. Pero lo voy a completar solo con ese primer diálogo inmediato que hay. Rabishimon Bariohai le pregunta, ¿tú eres Barlibai? Barlibai era el apodo que tenía Yoshua Ben Levi. Barlibai en arameo es lo mismo que Ben Levi, hijo de Levi. Entonces le pregunta simón Bariohai, ¿tú eres Barlibai? Sí, soy yo. Y le pregunta a simón Bariohai, ¿en tus días? A lo largo de toda tu vida, ¿se vio alguna vez el arco iris? Paréntesis. ¿Qué quiere decir esa pregunta? La generación en que se ve el arco iris es una generación que no tuvo ningún tzadik de los grandes de veras. Porque el arco iris no es una buena señal. El arco iris es la señal que ve Noah, Noé de que no va a, vol a volver a haber un diluvio, sino que cada vez que la humanidad ha llevado la realidad a un punto en el que debiera volver a haber un diluvio, en vez de un diluvio hay arcoíris para que sepas que está todo mal. Un diluvio como ese no va a haber, pero tampoco vamos por el buen camino porque hay un arcoíris que viene a advertirte que sería el momento de un diluvio justo ahora, en cinco minutos y sin arca. Se le pregunta a Rabbi Shimon Bariohai, en cuya generación no había habido arco iris. A Barlibay, ¿hubo en tu generación arco iris? Y Rabbi Yeshua le contestó, sí hubo. Y le respondió Rabbi Shimon Bariohai, entonces tú no eres Barlibay. Y tenemos que entender por qué él sí es Barlibay. Y la verdad es que en su generación no hubo arcoiris. Pero Berlibay es también humilde y no quiere atribuirse ese mérito. No quiere que la conversación siga en alabanzas a él, que por su mérito no hubo arcoiris durante todo el tiempo de su vida. Prefiere decir, sí hubo eventualmente. Ya está, déjame tranquilo, no he venido aquí para autoalabarme a mí mismo.